El error, es que ellos piensan que siempre estarás, lo que realmente ignoran, es que tú ya no eres la misma, ya no eres el mismo, te volviste más fuerte, más independiente, ya no estás para migajas de nadie, porque tú, aprendiste a estar solo, a estar sola. El error de esa persona que te falló, es pensar que siempre te tendrá a su disposición. ¿Te ha pasado así? Hoy quizás hayas tomado la decisión de marcharte de la vida de una persona, que supuso que te tenía a sus pies. Sin embargo, sé que es difícil. Hoy quiero compartir contigo esta reflexión y video donde quiero compartir contigo una serie de consejos útiles, que te servirán para tomar esta decisión, de valorarte y marcharte de la vida de quien te lastimó. Y hoy, de nuevo me acompaña mi buen amigo Ricardo, que con su voz, te llevará de la mano hacia encontrarte a ti misma, hacia ti mismo, y por fin, soltar lo que ya no te merece. Sé que estás cansada, cansado, de que siempre jueguen con tu amor. Estás ya agotada de los días de esperar un mensaje que no llega, de una promesa que no se hace palpable, y de la noción de que no eres amada. Amado, cómo debería ser, sé que ya estás agotada de las promesas sin cumplir. Sé que hay días en que te sientes a no más no poder, y no puedes dejar de pensar en que no se puede amar, ni mucho menos confiar en alguien porque, ineludiblemente, el fracaso está garantizado. Y sé que esta decisión de dejar ir a esta persona que siempre pensó que te tendría a sus pies, te está costando. Sé que te cuesta mucho superarlo, porque una parte de ti todavía se aferra a la idea de que tal vez otro intento más puede ser sabio. Sin embargo, ahí donde se probó de todo, solo queda decir adiós. Si te está costando muchísimo tomar esta decisión, entonces déjame compartir contigo una serie de consejos que te serán de muchísima utilidad y le darán refrigerio a tu alma. Y te juro que si ves este video hasta el final, te sentirás mejor. Número 1. El amor tiene un límite. El amor no es tolerar tratos infinitos. Pobres o de maltrato. El amor no es algo a lo que te tengas que apegar o que tengas que estar por necesidad. Y sí, yo sé que el amor está lleno de altos y bajos. Y sé, sé que a pesar de que queramos un amor bello, no siempre es posible. Porque el amor, una relación, debe ser un espacio acogedor donde descansar del estrés constante del diario vivir. Puede ser un nuevo lugar de tormento, de dolor y de alta agonía. Debe ser un lugar de relajación, paz y tranquilidad. Y claro, claro que no podemos aspirar a esto. Que sea así todo el tiempo, porque aún el amor no es infalible, puede llegar a fallar. Pero no todos los días, cuando una relación es solo peleas, luchas de poder y un constante torrente de reproches, es porque ahí ya se intentó de todo y solo queda decir, gracias, fue bonito haber coincidido en esta vida. Porque aún el amor, con toda su ilusión, su poesía y la dicha que le antecede, también es lógica, también es pensar si la otra persona te conviene. Dejemos el romanticismo del amor cuando toca, cuando toca decir cosas bellas y hermosas cargadas de ilusión, pasión y erotismo. Eso está bien para adornar el amor, pues eso también es parte de amar. Pero parte de amar es la toma lógica y racional de las decisiones, y que no podemos fundamentar todo en lo que hayamos visto en una película. Está bien que era un romance al estilo Twilight. Pero las bases de una relación deben ser el respeto, la dignidad y el apoyo mutuo, y jamás un intento burdo de esconder y defender lo que no se puede defender. Si ahora tú estás en una relación mala, no tengas pena, no tengas pena en irte. No eres cobarde por decir basta. Número 2. Más vale la soledad que la torpe compañía. Hay dos clases de amores en esta vida, los que no te quieren y solo te estorban y te hacen sufrir de forma deliberada, y los que, aunque te quieran amar, sus propios actos te alejan, sus actitudes te quitan la ilusión. Y a veces, a veces por muy duro que esto parezca, Puedes quedar con alguien con quien las cosas no funcionan. Sé que es duro, sé que debería haber intentos, debería ser más fraternal y menos mecánica. Créeme, yo lo sé. Pero estamos hablando de tu felicidad y esta misma no puede estar por debajo de cualquier sentimiento de culpa. Porque si lo que te mueve a estar con una persona es un sentimiento de lástima o convalescencia, por el otro, que no amas al otro, solo te mueve la necesidad de hacer un bien, y para hacer un bien no necesitas apostar el corazón, más vale entonces que pienses si vale la pena, porque la soledad no es diferente a estar con alguien que te hace sentir, solo, sola, porque la vida es sobrevivir, preferir y disfrutar no sobre resignarte. Si esta persona que hoy quiere soltar solo te ofrece resignación, entonces eso no es amor. A veces te dirán que eres muy inmaduro, a veces que no comprendes la necesidad del otro, a veces te dicen que tienes un concepto errado del amor. Pero vamos, ¿quién diablos necesita amar cuando el amor es una elección y no un acto de resignación? Uno ama porque quiere, no porque lo necesita. Eso me lleva al siguiente consejo, presta mucha atención. Número 3 El amor es un lujo, no una necesidad. A veces veo a personas tratando de cuadrar y armar el enredado hilo de las relaciones. Tratando de entender al otro y resignándose a que solo eso obtendrán de la vida. ¡Qué dura forma de pensar! El amor no es una necesidad. Estando sola o solo, puedes ser igualmente feliz. No necesitas de la compañía de alguien más para estar completo o completa. Un lujo es el resultado de una elección libre. Amas cuando quieres, no cuando lo necesitas. Amas cuando estás ya listo no cuando la necesidad de compañía te empuja a estar con cualquiera. Sé sabio. El amor es un lujo, vale la pena luchar por él, pero sin llegar a morir por él. Vale la pena llegar a hacer sacrificios por él, pero sin llegar a sacrificar tu felicidad por él, porque el amor es algo que suma a tu vida, no algo que resta. Número 4. Amor lo que suma, nunca lo que resta. Si te trae tormento, eso no es amor. Si te trae días de estrés, eso no es amor. Porque el amor es algo que suma. Y no, no digo que todo tenga que ser de color rosa y que pareciera que se respira aromas de lavanda en el aire y que ves unicornios rosas en el cielo. No, también hay días en que las cosas, no más, no funcionan, pero esos días son lejos de ser típicos y muy cercanos de ser atípicos. Está bien una pequeña discusión, está bien negociar una pequeña diferencia, pero si estas cosas suceden tan seguido, al punto de que ya no te encuentras en la universidad, el trabajo, te alejas de tus amigos, ya no sales ni te dedicas tiempo, entonces ese amor Pregúntate, pregúntate, ¿desde que estoy en esta relación he crecido como persona? ¿He ganado o perdido amistades? ¿Estoy cerca de mis familiares como solía hacerlo o me he alejado? ¿Sigo siendo yo mismo? Si la respuesta es no, entonces ese amor ha sido un cúmulo de tiempo perdido y de nada ganado. He de pasar a decir que fue una pérdida de energía y tiempo. Sé honesta o honesto contigo mismo, no seas cómplice del dolor que te provocan, no seas parte del yugo que te castiga. Número 5. Ahí, donde no te valoran, no hace falta. Es duro. Sé que es duro tomar esta decisión, pero toma en cuenta que tú no necesitas de la compañía del otro. Solo es amor cuando te corresponden contratos tiernos, amables y afables. Y que si una relación carece de estos aspectos tan elementales, entonces no te están amando y tampoco te están valorando como debería ser. Y si no es amor, entonces ¿qué es entonces? Recuerdo en algún momento haber visto una película de un entrenador que regañaba a su equipo. Y en la reprimenda, hizo una pregunta que para mí fue crucial, él preguntó, si no vinieron a ganar, entonces, ¿a qué vinieron? Fue profundo para mí, porque me di cuenta, entonces, que en el amor es lo mismo, y hoy te hago esa misma pregunta, si no vas a que te amen de verdad, entonces, ¿a qué vas? Esa es una pregunta dura que hasta a mí me cala. Pero tienes que ser honesta, honesto contigo mismo. Porque si pese a que vas y te lastiman, si pese a que vas y te hieren, quizás en el fondo ni tú mismo te quieres. Y eso es trágico. Así que sé honesta, sé honesto. Quizás en el fondo aún sigues ahí parada porque tienes miedo. Y eso me lleva al último consejo. Haz lo que tanto temes, y superarás el miedo. Si le temes a la soledad, entonces atrévete a estar solo, a estar sola. No tengas miedo. Una vez que veas a la cara aquello que te aterra, te será más sencillo no temerle. El miedo vive entre nosotros, pero apenas, y refleja expectativas que quizás jamás existirán en la realidad. Para cuando hayas superado el miedo, cuando esa persona que te dañó te busque, tú ya no estarás más. Y aunque te busque, ya no te hallará.